En este video voy a instalar ZSH o MyZSH y Power Level 10K en Linux Debian 11 Bullseye. ZSH es un intérprete de comandos o una shell, de hecho se llama Z-shell. Y lo que, va a hacer es que, lo que va a hacer es que en Linux Debian o en la mayoría de distribuciones de Linux generalmente viene con la shell bash. En este caso tenemos Bash 5.1.4. Y lo que va a hacer es que a partir de ahora vamos a empezar a utilizar, o vamos a reemplazar Bash por ZSH. All my ZSH es un programa o es una herramienta que me permite instalarle algunos plugins adicionales a ZSH y algunos temas. Y uno de esos temas, o uno de los más populares temas, es precisamente Power Level 10K. Entonces, la instalación tiene que ser en ese orden. Primero instalamos ZSH, luego instalamos ZSH y terminamos instalando power level 10K. Así que empezamos. Como ven, tengo Linux Debian 11 Bullseye. Voy a darle un clear. Entonces, para estar seguros de él o para saber exactamente la shell que estamos utilizando, podemos utilizar el comando echo espacio, signo pesos, shell en mayúsculas, y observen que dice slash bin slash bash. O otro comando que podríamos utilizar sería ps-p y dos signos pesos. Y aquí me va a decir también que se está ejecutando la shell bash. Entonces, para instalar ZSH es muy sencillo porque ZSH está en los repositorios de Linux Debian. Así que le daríamos el comando sudo apt install ZSH. Aquí doy mi clave. Perfecto. Además de ZSH, pues se va a instalar ZSH common. Y también podríamos instalar ZSH-Doc. Por ejemplo, podríamos instalar ZSH-Doc para instalar la documentación. Perfecto, ya quedó instalado ZSH. Lo que sigue sería lanzar ZSH. Entonces, esto lo hacemos con el comando ZSH. Pero antes de hacer eso, voy a mostrar wd observen que estoy en, en el home en el en mi en la carpeta de, de home de mi usuario que es linux en casa si yo doy un ls a con el -a puedo ver todos los, los archivos ocultos observen que no hay ningún archivo de configuración de zsh entonces ahora si sí voy a ejecutar zsh y enter. Y como es la primera vez que lo lanzo, aquí me da algunas opciones. La, la opción que debemos dar es 0 y Enter, o cero nada más, para que se cree el archivo .zshrc, que es el archivo de configuración de ZSH. Si yo vuelvo a dar aquí un ls-a, observen que aquí está el archivo .zshrc. Perfecto. Voy a dar nuevamente un clear. Ahora, si yo vuelvo a dar aquí NeoFetch, observen que aquí sigue diciendo que el shell es Bash 5.1.4. Pero, es decir, este es el shell que vendría por defecto. Pero si yo doy un PS-P dos veces el signo pesos, me va a decir que actualmente se está ejecutando el shell ZSH. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle un comando para que a partir de ahora ZSH sea el shell que, venga, que se utilice por defecto. Entonces, ese comando que tenemos que hacer es... Ese comando es chSH espacio menos S espacio pesos y entre paréntesis... WISH, w h i -C -H, espacio, z De nuevo aquí la contraseña. Perfecto. Obviamente para que esto tenga efecto, lo más seguro es que tenemos que, bien sea cerrar nuestra terminal o reiniciar todo el sistema. Pero que si solamente cierro la terminal no, no surte efecto, así que voy a Reiniciar completamente mi sistema, cerramos esto. Y si aquí abro nuevamente el emulador de terminal, observen que ya cambió y que tengo ya dice que la HL es ZSH 5.8. Perfecto, luego de reiniciar mi sistema, entonces ya tengo la Shell por defecto ZSH o ZShell y es la versión 5.8. Lo que sigue entonces es instalar OhMyZSH. Entonces de nuevo lo busco. OhMyZSH que tiene su página OhMyZSH.sh. Y entonces, para instalarlo, para instalar oh My zsh tenemos que dar un comando, bien sea un comando cURL o un wget. Entonces, antes de instalar zsh, tengo que asegurarme que esté sudo apt install, que esté instalado, bien sea wget o cURL. Y también tengo que instalar git que es una aplicación que necesito para instalar los temas y, o los plugins. Entonces, aquí de nuevo le daría mi password. Como ven, aquí ya tengo instalado tanto CURL como Git y WGET. Y entonces, voy a instalar dando este comando, Control-C. Y aquí le damos pegar. Entonces, con este comando vamos a instalar oMyZSH. Oh Perfecto. Dice que ahora oMyZSH oh está instalado. Y voy a dar un clear y voy a dar de nuevo un ls. Observen que ya cambió y ahora sí, por ejemplo, al instalar oMyZSH oh y al dar nuevamente ls ya de nuevo los tanto los archivos como las carpetas ya vienen nuevamente en colores. En los comandos que di anteriormente, cuando daba LS, sin haber instalado MyZSH, ven, seguía en, en blanco, o sea, sin, colo, sin colorear. Entonces, si doy el comando LS-A, si le doy el comando LS-A, recuerden que tenemos el archivo de configuración de ZSH que es ZSHRC. Así que, clear, si doy un nano... Punto .zshrc. puedo modificar este archivo de configuración ok, entonces podemos editar el archivo de configuración de zsh importante que no lo editemos con sudo solamente nano espacio punto zshrc. y observen que el tema por defecto que trae zsh es Roby Russell hay un tema que podemos poner o podemos configurar que se llama Agnoster. Entonces, aquí en vez del tema, le damos en vez de... Eh, en vez de Robbie Russell que teníamos, le ponemos Agnoster. Y aquí le damos Control-O para guardar y Control-X para salir. Y para que este tema Agnoster tenga efecto o surte efecto, podríamos reiniciar la terminal o dar source .zshrc. Y observen que ya cambió el prompt y cambió mi Si damos nuevamente un ls observen que aquí ya tengo un prompt diferente aunque aquí pareciera que me o sea, aquí hay algún error en esta parte Entonces, para que el tema agnoster funcione bien se necesita una fuente y esa fuente se llama Fonts Powerline. Creo que esa fuente está Fonts Powerline. Creo que esa fuente ya viene por defecto en Linux Debian. Perfecto, observen aquí está Fonts Powerlines. Entonces la instalo sudo apt install fonts raya. Powerline y podríamos darle nuevamente un source para o lo mejor sería reiniciar nuevamente mi terminal perfecto, ya al reiniciarlo observen que ya mejoró el PROM entonces este es el PROM de Agnoster o es el tema de Agnoster Adicional a eso, CD, perdón, si le doy nano.zshrc, adicional al tema, que es el tema Gnoster, podemos instalar también unos plugins que está aquí. Por ejemplo, el primer plugin o el plugin que tiene por defecto es el plugin GIT. Entonces podríamos instalarle otros plugins. Por ejemplo, control x. Si yo doy man zsh va, me va a mostrar la página o el manual de el manual de zsh y observen que está todo en, en un solo color, en un solo tono. En cambio, si yo doy nano.zshrc y aquí en en el plugin, en la línea del plugin donde dice plugins al lado de Git escribo espacio. Colored raya man raya pages. Colored raya man pages. Y doy control O para guardar. Y control X para salir. Y de nuevo ejecuto sources.zshrc para que surtan efecto los cambios. Si yo le vuelvo a dar man.man man zsh, observen que la página del manual ya queda en colores y es mucho más fácil de leer o más agradable de leer, si es que aún leen las páginas del manual. Perfecto. Entonces, ya se instaló zsh, ya se instaló o oh ZSH. ya instalé un tema para que funcione el tema Gnoster, tuvimos que haberle instalado una fuente que sería Fonts Powerline. Y adicional a eso, se instaló un plugin o se eh, habilitó el plugin para colorear las páginas del manual. Entonces, lo que sigue es instalar otro tema que se llama Power Level 10K. Siguiendo la página de github de power level 10k, entonces para la instalación, como ya tenemos instalado omyzsh, oh entonces lo que tenemos que hacer es dar este comando, damos un git clone, entonces damos aquí, copiamos esto y abrimos, doy un ls y aquí, Perfecto, un clear. <risa> Casi no lo encuentro. Clear LS. Entonces, aquí me agregó en esta carpeta. OMYZSH Custom Teams. Me agregó esta carpeta Power, power Level 10K. Entonces, obviamente, para que funcione tenemos que modificar nuevamente el archivo .zshrc. Entonces, tendríamos que cambiar esto. CD. Le doy nano.zsh. Zshrc. Y aquí, en vez de usar el tema Gnoster, Voy a utilizar el nuevo tema. Entonces, en vez del tema Gnoster, que fue el que cambié hace un momento, le pondría este nuevo tema, Power, Power Level 10K, slash Power Level 10K. Doy Control O para guardar y Control X para salir. Y de nuevo, Clear. Vamos a reiniciar la terminal a ver si acepta el power level perfecto. Al igual que lo que pasó con el tema Gnoster, para que Power Level se pueda ver bien, necesita unas fuentes adicionales. Entonces aquí dice que las fuentes eh, que deberían estar instaladas son o bien sea NerdFonts o Source Code Pro, Fonts Awesome o esta PowerLine, que fue la que acabamos de instalar cuando instalé Agnoster. Adicional a eso, dice que necesita o que se podría instalar la fuente MesloNerd. Entonces, podríamos descargar estos cuatro archivos o instalar estas cuatro fuentes. Perfecto, instaladas estas cuatro fuentes. Y como estoy utilizando el terminal de Genom, puedo darle aquí en Preferencias... Que si queremos volver a configurar el tema, tendríamos que darle p10k configure control C. A ver, creo que si le doy esto, volveré otra vez a configurarlo. Ah, perfecto. Q nada ls clear no fetch listo. Y con esto ya tenemos configurado entonces zsh. O oh my ZSH y el tema Power Level 10K.